Buenos días amigos, hoy os voy a enseñar este hotel abandonado que me he encontrado por casualidad estando de vacaciones aquí en Málaga. Voy a intentar enseñaroslo por dentro. Estoy esperando que se marche una mujer que hay con la niña ahí, no vaya a ser que llame a alguien Porque no me dirán nada. Voy a ver. El problema es que no sé la historia de este lugar, no la conozco. Porque me lo he encontrado de, por casualidad. Vamos a ver qué, qué hay por aquí. Esto es grandioso, mirad cuántas casas hay. No sé si son casas, estos son apartamentos, es como si fuera un hotel, pero son apartamentos estos. Voy a entrar en una de estas casas, voy a entrar en esa primera que nos encontramos. Por aquí ha pasado mucha gente ya, mirad cómo está todo lleno de cosas. Voy a entrar en otra, porque está, está muy oscuro esto. Voy a entrar en otra, a ver si hay más luz. Si pudiera saber la historia, pero no sé a quién preguntarle. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Uff, esto lleva muchísimo me... tiempo así en el Mirad la cantidad de, de hojas que ha entrado aquí todo. Se han dejado la comida, se han dejado hasta la comida aquí, mirad. Hay fotos enteros de, de verduras, champiñones, pan, galletas, tomate, se han dejado hasta la comida. Che, no. La, la parte de arriba del piano. camas vamos a ir a ver, a ver otra casa esto no sé si eran, era un hotel o apartamentos es una cosa muy rara todo esto casas, Hay como 30 casas, hay que abandonar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, unas 20 casas ahí. Aquí era donde guardaban los coches. ¿Esto qué es? ¡Ostras! Esto era un cuartel militar, mirad. Sanidad militar, guardia civil. Hostia. Esto pertenecerá al Ministerio del Interior. Mira, de la de la guardia civil esto. Es un cuartel militar esto. ...tienen un problema, porque esto es de, del Gobierno... ...voy a ir con cuidado... Aquí ha habido, mirad, aquí ha habido viviendo alguien, estas camas, algunas personas, seguro, personas que no tenían dónde vivir han venido a vivir aquí, seguro. Esto ya es el cuarto de los niños. No hay nada aquí. A ver qué se ve por ahí, por la ventana. Esta. Bueno, este es el pueblo. No se ve nada desde aquí. Pero aquí seguro que está viviendo gente que no tenía techo, no tenía dónde vivir. Porque hay muchas personas que con la crisis del trabajo se están metiendo en todas las casas abandonadas. en una casa más ¿Veis? estos eran los garajes de los coches y seguro, mira esas que tienen verjas, ahí seguramente serían los calabazos donde, donde metían a la gente presa está. aquí no sé qué han hecho está todo lleno de, como si hubieran hecho una obra aquí hace mucho sitio, veis cómo está todo, esto lleva quizás no sé cuánto, pero bastante tiempo por mirar cómo está todo lleno de, de polvo, de hojas, aquí hay datos de cerveza, Esto lo han destrozado todo, mirad cómo se ha destrozado la este lavabo. Es, esto es cemento. Aquí querían hacer alguna obra o algo. No lo comprendo. Cosas raras. Aquí se han dejado todo. Todas las documentaciones, papeles y todo, mirad. de no sé. Mirad, la seguridad social podéis leer la seguridad social en las fuerzas armadas Ya dejar de grabar y voy a salir de aquí porque no quiero no quiero meterme en, en problemas pues ya veis si hay algo más por aquí esto es una computadora madre mía ¡Hola! que se deja ordenadores si y de todo alucinante. Bueno, espero que os haya gustado este abandono. Hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo a todos. Y a, las, a los amigos que siguen en la comunidad, aquí, allí podéis ver todas las fotografías de los lugares abandonados. Un fuerte abrazo.